Hola chicos, ¿cómo están? Espero que estén todos muy bien Comencemos con un nuevo vídeo para el canal Y hoy vamos a hablar sobre un tema que Muchos de ustedes <ríe> Muchos de ustedes Sincronizaron El error más grande es Sincronizar una cuenta De tu novio o tu ex O lo que fuese Y querés recuperar tu cuenta De mecha arena Y vincularlo con tus cuentas Personales, no de otras personas Y bueno Aquí te voy a enseñar cómo hacerlo paso por paso. ¿Vale? Bien. El mensaje que tenemos que enviarles al soporte técnico es este. Yo se lo voy a traducir a ustedes en español para que ustedes sepan qué es lo que estás poniendo y lo que te estás pidiendo ese mensaje. ¿Ok? Hola, mi apodo de Mecharena es este. Es el COE barra prefor. Mi ID de Mecha Arena. Por favor, anule la firma de mi cuenta de mecha arena en Facebook, mi identificación de Facebook es la id de Facebook y mi identificación de usuario de mecha arena ok, lo volvemos a repetir, bien, esta parte la borramos, ahí va, que se coló, ahora, ¿cómo conseguimos todo esto? Bien, este es el primer mensaje que vamos a enviar a los, al soporte técnico de Mecharina y vamos a esperar que lo puedan solucionar con un solo mensaje, ¿ok? Vamos al juego. Estamos aquí en el juego y vamos a copiar el nombre, la id. Y luego copiamos la id del Facebook. Okay, de Facebook, lo copiamos, retrocedemos, y lo escribimos, bien, perfecto, vamos a reemplazar los sitios, Bien, tenemos ya todo escrito, el nombre, la id, mi id de Facebook, mi id de usuario y el mensaje de español trasladado. Bien, vamos, seleccionamos absolutamente todo, el mensaje de español también, bien, vamos para arriba, bien, seleccionamos todo y apretamos copiar. Vamos al juego. Conexión, soporte técnico, asunto, problema, problema, vamos a pegar aquí, problema de acceso de cuenta, bien, que es lo que más parecido es de nosotros, ¿no? Tenemos un problema, queremos cambiar el acceso de cuenta y vamos a enviar. Apretamos enviar y esto está cargando. Ok, en unos segunditos el robot que me va a responder, la mecharina, me va a decir que ya llega el mensaje y después me va a responder el soporte técnico una persona real y tratando de ayudarme con los siguientes pasos. Vamos a ver qué va a pasar ahora. Estamos el día 13 del mes 7 del año 2022. Vamos a ver qué va a seguir después de esto. Así que vamos a esperar y... Chan, chan, chan, chan, chan. Ustedes lo van a ver en un flash por segundo. Es la edición de cámara. Yo voy a esperar unos días posiblemente a unas horas, así que vamos a ver qué va a suceder. Así que nos vemos un ratito. ¿ok? Ya recibimos el mensaje del soporte técnico de Mecharena. Y un poco lo que nos dice es, no sé si se acuerdan, que cuando hicimos el mensaje, pusimos una etiqueta que teníamos problemas con las cuentas y todo eso. Entonces aquí un poco lo que nos dice... Es que este es un mensaje automático. Es una computadora que envía este mensaje automático. Porque etiqueté esa opción de ese error que tuve. Ok. Como aquí no dice nada de lo que me está pasando en realidad. Que quiero cambiar la cuenta de Facebook. Voy a poner aquí nuevamente el mensaje. Ya que no dice aquí abajo que. Lo que dice aquí es. Si tu pregunta es sobre otro tema, responde a este mensaje y nuestro agente de soporte se pondrá en contacto contigo. Bien, entonces yo lo que hice es enviar nuevamente el mensaje y decirle que yo tengo otro problema. Tengo otro problema. Necesito contactarme. Con una persona, y ahora solamente hay que esperar la respuesta de Mecharena, los soportes técnicos, a ver qué nos dice, qué solución tenemos. Si no pueden cerrar el Facebook y a ver qué sucede. Así que vamos a ver. Así que vamos a volver en un ratito. Y vamos a ver qué pasará. Bueno chicos. Ya tenemos el mensaje de soporte técnico. Solamente me pidieron dos cosas más. Me pidieron un recibo. De alguna compra que yo hice en el juego. El cual sí tengo. Recibos que compré a Stiker. Eh, compré a algunos robots. Eh, algunas armas. Como el, las ArtTorrent 12. Y algunas cositas de esas. Bien. El problema que no se lo puede enviar, ¿vale? Hubo un bug, hubo un error en la parte del adjuntar un archivo, una imagen, en el chat del soporte técnico, entonces no se lo puede enviar. Igual ellos van a tratar de solucionarte el problema, así que intenten, si nunca han comprado nada en el juego, intenten igual si quieren recuperar la cuenta, ya que sé que muchos de ustedes la pierden la cuenta de Facebook porque se olvidan el tema de contraseñas o correo electrónico, entonces por favor intenten. Obviamente esto no es para cambiar en un año tres veces, sino que a ver, esto es por una, una ocasión de urgencia, no es algo que puedas cambiar continuamente. Y otra cosa más que me pidieron es cuando inicié en el juego. Yo inicié en agosto 21, si no me acuerdo, aquí tenemos todos los datos. Jugué solamente la serie 6. Fue la última serie. Y fue entre 17 y 26, 23 perdón de agosto de 2021. Y bueno. Entramos aquí en conexión. Ven que la parte de iniciar sesión de Facebook está desactivada. Tenemos las otras dos cuentas. Entramos aquí en soporte técnico. Tuvieron 24 horas casi conmigo hablándome. Y si ustedes se preguntan que porque yo soy youtuber, porque yo lo tengo como sponsor, me están hablando. No, absolutamente. Ellos no saben quién soy. Son personas comunes. ¿Sabes cuántos prefor ven de cuentas falsas ellos? O sea... Y bueno, acá este, otra vez me volvieron a preguntar sobre lo que me estaban pidiendo de, para facilitar el siguiente información. Debo poner la I de Facebook, la I de usuario, la fecha de registro de la cuenta, que ya se lo envié, que fue el 17 de agosto de 2021, y la captura de pantalla de los tres recibos, los últimos tres recibos. Bien, aquí otra vez le vuelvo a escribir exactamente lo mismo, en, en español y en inglés. Le pongo 17 de agosto de 2021, que fue cuando comencé el juego. Y. A no tener la opción de enviarle la imagen por el botón de adjuntar, como ven, está bugueado, no se puede enviar absolutamente ninguna imagen. Le digo que no se puede enviar y no es me es imposible enviarle ese ese archivo. Bien. Entonces, este me enviaron hoy a las 8 de la mañana y me enviaron: "Hemos desactivado tu cuenta de Facebook y eliminado tu ID de Facebook, de la cuenta del juego que has especificado bueno, eh, tal pero están hablando un poco más todos los datos de la cuenta de asociación de Facebook, eh, tengo que iniciar nuevamente con un Facebook obviamente va a ser el mío, del juego para que ustedes este, puedan entrar y puedan jugar conmigo por, esto, por eso mismo estoy haciendo esto porque yo tengo dos Facebook yo tengo dos Facebook dos Facebook uno es el personal y el otro es del prefor. Y bueno, yo sin querer cuando inicié en el juego. Inicié con el personal. Y tenía que haber iniciado con el. Con el prefor. Y bueno. Este. Genial. Gracias, Elena. Elena, muchas gracias por ayudarme. Si estás viendo este video, muchas gracias. Este, y para todos ustedes. Obviamente, vuelvo a recalcar. Esto no es para hacerlo continuamente, sino que es para hacerlo cuando realmente necesitan cambiar ¿tá? obviamente si ustedes reclaman muchas cosas en el soporte técnico el soporte técnico van a ver si ustedes lo que están reclamando es algo real o no, entonces puede ser que te ponga una lista negra, no sé, no sé bien cómo funciona ni nada por el estilo las listas negras pero eh, traten de hablar o mandar un mensaje o algo así cuando realmente tengan un problema. O que vean un error en el juego. ¿Vale? Y bueno chicos. Esto es todo. Me voy recontento. Vamos a sincronizar con mi cuenta de Facebook. De Prefor. Y bueno. Vamos a hacer todito eso. Así que. Hasta acá este video. Quería mostrarles lo que pasa con el soporte técnico. Y la verdad que. En menos de 24 horas solucionamos el problema de mi vida. Así que hasta luego, hasta vista, bye bye, nos vemos, <ríe> adiós.